Hola amigos de 5 minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes para hablar con aspectos relacionados a la enseñanza gnóstica y hoy queríamos referirnos a un tema muy interesante que es la felicidad eh, muchas veces uno dice qué bueno es estar feliz y no es lo mismo estar feliz que ser feliz obviamente cuando uno habla de estar feliz a veces nos estamos refiriendo a, a pequeños momentos de alegría, de optimismo Dado porque, fíjense ustedes, por ahí puede haber una persona que esté angustiada, deprimida y, bueno, toma una copa, toma dos copas, toma tres copas y obviamente se pone alegre, se pone contento, eh, cambia su estado, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con algunos otros aspecto como pueden ser drogas y eso, pero solamente son aspectos inducidos y que duran poco tiempo. Lo verdaderamente eh, importante a tener en cuenta es lo que nosotros denominamos el ser feliz. Y el ser feliz tiene que ver con algo interior, tiene que ver con nuestro ser. Para realmente ser feliz necesitamos trabajar intensamente sobre nosotros mismos, descubriendo en nosotros esos aspectos relacionados a esas emociones superiores que gravitan en nuestro corazón. Y para eso necesitamos verdaderamente tener la posibilidad de capitalizar cada momento de nuestra vida en la cual tengamos esos momentos de alegría, de plenitud, dadas por esas satisfacciones enormes, como pueden ser el nacimiento de un niño, eh, el que nuestro hijo nuestra hija reciba una buena noticia, el alegrarnos por los demás. Y también hay algo tan importante en la vida como es el dar, el poder ayudar a otra persona. Eso nos satisface a nosotros y nos da la posibilidad de capitalizar en nuestro corazón emociones superiores, que verdaderamente nos ayudan a ser feliz. ¿Quién no ha tenido una posibilidad de ayudar a una persona? ¿No se han sentido verdaderamente en un estado distinto cuando han logrado satisfacer una necesidad de otra persona? Verdaderamente esos son aspectos importantes para capitalizar dentro de nosotros ese ser feliz. Obviamente vamos a seguir hablando con aspectos relacionados a estos temas porque obviamente no es solamente eso lo que tenemos que hacer, sino que verdaderamente tenemos que trabajar Muchos aspectos relacionados a nuestro estado psicológico. Bien amigos, los vemos en próximos 5 minutos de dosis.